Novena a San Blas San Blas fue un obispo humilde y también médico, patrono de las enfermedades de garganta y de los laringólogos. Esta novena se hace por la sanación de cualquier enfermedad o de una dolencia, en especial de las que tienen que ver con la garganta. San Blas en la iglesia era muy conocido por su don de curación milagrosa salvó a un niño que se ahogaba al atascarse en la garganta una espina de pescado. Este es el origen de la costumbre de bendecir las gargantas el día de su fiesta. Según cuenta la tradición, también se le acercaban los animales enfermos para que les curasen, y estos no le molestaba en su tiempo de oración. Además, San Blasco obispo humilde y santo, pero también por un médico, patrón de las enfermedades de garganta. Son muchos los que rezan esta novena como el santo protector de los males enfermedades de garganta, no solo de los males físicos de catarro, gripe, infección o cáncer, sino también se recurre a él cuando hay peligro de renegar de la fe, realizar malas confesiones y hasta de los que sufren adicciones por las bebidas.